Tú llegaste en medio del invierno Pintando primaveras sin ser abril Como un huracán cambiaste mi vida Y no te imagino si no es junto a mí Ahora cada letra escribe tu nombre Y cada calle es más bella por ti mis dedos se mueren por tu espalda Y cuando duermo te imagino aquí Porque tú eres mi desastre favorito Y algún día iremos de la mano por París Porque tus ojos hablan y nos sobran las palabras Porque estando contigo puedo vivir Yo perdí la razón el día que cogiste mi mano dejé los singulares junto a las dudas en aquel paragüero de la entrada me salpiqué de algún que otro verso contagioso para cerrarme a la sonrisa que prometía aquel cuaderno de tapa verde empecé a seguir la música así como me enseñaron las películas y terminé colgada de tus acordes, tarareando melodías junto a la cama. Dibujé nuestras metas, allí donde se unen nuestros sueños, para olvidar los motivos, para atesorar la magia. Le lancé una moneda al futuro, jugándome la suerte en un todo o nada. Cara, te quedas conmigo. Cruz, giramos la moneda. La partida más importante hasta la fecha. Quiero escaparme de tu mano Si es posible, muy lejos de aquí Para que al mirar el tiempo que ha pasado vea que cada día soy más feliz Porque tú eres mi desastre favorito